Bienvenidas a todas y todos a esta primera edición del curso de estudios complementarios sobre aspectos sociojurídicos en torno al VIH, eh, que está realizado desde la Universidad del País Vasco, Euskal Rico Universitat A, concretamente desde la Facultad de Derecho. Tenemos la suerte de, de tener la colaboración de las asociaciones y entidades más importantes a nivel de VIH de todo el Estado español. Entre ellas tenemos a la Coordinadora Estatal de SIDA, CESIDA, a la Sociedad Española Interdisciplinaria de SIDA, Seisida, a la Federación Española de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, la FELGTB, a la Fundación de Luita contra la SIDA y a la Federación Trabajando en Positivo. Entre todas y todos los alumnos que formáis parte de este curso tenemos múltiples perfiles. Tenemos un perfil que es un perfil experto en aspectos sociales y clínicos en torno al VIH pero también tenemos un perfil experto en, en derecho. Probablemente para las personas expertas a nivel de VIH-SIDA este primer bloque de aspectos sociales sea un recordatorio a aquello que ya sabéis. Lo mismo ocurrirá con respecto al segundo bloque en las personas que sois expertas en Derecho. A todas y todos os animamos a que compartáis vuestro conocimiento y nos aportéis aquellas referencias bibliográficas, casos, vídeos que os parezcan de interés y que sirvan para generar más conocimiento en este curso y para futuras ediciones del mismo. Eh, como todas y todos sabéis, el VIH-Sida es una enfermedad que, en la que han ido de la mano la vida de las personas con VIH, el desarrollo clínico y el desarrollo social de las mismas. En ese sentido, cuando apareció en los medios de comunicación el VIH-Sida, este necesitó ser construido por parte de la población y en esta construcción que hizo la población de este objeto social tuvo mucha importancia el papel que tuvieron los medios de comunicación de masas. Esta es una epidemia que ha tenido grande, eh, grandes influencias a nivel de epidemiología y a nivel de salud pública, tanto de los países enriquecidos como de los empobrecidos. Y no solamente eso, sino que ha puesto de manifiesto las diferencias entre unos y otros. Asimismo, es una infección que ha supuesto que exista un enorme estigma hacia las personas con VIH y que ha puesto de manifiesto otra serie de realidades importantes como puede ser el ser mujer con VIH y no solo eso sino que hoy en día en los países enriquecidos hay muchas personas con VIH que llegan eh, por suerte a cumplir muchos años. De esto es de lo que va a tratar el primer bloque, que comenzamos ya y que en el cual tenemos la suerte de contar con eh, profesorado experto y también activistas de la lucha contra el SIDA. Bueno, en todo este paseo psicosocial nos acompañarán Víctor León, Albert Uldrá, María José Fuster, Daniel Pérez, Óscar Arroyuelo, Nagore Asla, Begoña Bautista y yo misma, Arrate Aguirre Zabal, eh, bienvenidas a todas y todos.